La ciudad está llena de construcciones ilegales. Vecinos del la Benito Juárez nos informaron de dos. Tienen sellos de clausura desde agosto de 2014 y se siguen rentando y están ocupadas casi totalmente. ¿Por qué? A pesar de los sellos de clausura, los departamentos se siguen rentando. A las inmobiliarias les vale porque la multa más elevada es de 34 mil pesos y por rentar todo un edificio pueden facturar más de medio millón al mes. Baja fáctico y entérate.